Eh, perdón, extrajudiciales como el uso de la Comisión Nacional las Comisiones Nacionales Estatales de Derechos Humanos ahí mmm, yo las recomiendo res, los últimos años, la, la CNDH sobre todo, ha emitido una serie de recomendaciones generales sobre derechos de los pueblos indígenas una sobre el territorio una sobre consulta recientemente, no sé si ya la sacó pero estaban por sacarla una sobre derechos culturales y conocimiento tradicional esas recomendaciones generales son importantes porque bajan la legislación nacional e internacional en la materia y ponen, digamos, los estándares. ¿Qué son las recomendaciones generales? No son un caso específico, no es un, un caso que se le haya puesto a la Comisión como para que decidiera, sino son eh, cómo se tendría que ser el actuar de todas las autoridades en esos temas ¿no? el de, el de consulta es, es muy importante porque baja toda la jurisprudencia los casos nacionales la, la legislación nacional internacional y la jurisprudencia interamericana y lo, la aplica al caso mexicano y bueno si sí dice que es obligatoria para eh, sí, okay. es obligatoria para los tres niveles de gobierno eh, y en, las, en las instancias ¿no? Otro mecanismo pues, es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México son todavía no hay un caso no de territorio y del pueblos indígenas mexicanos. No, no, no, ¿No tenemos un caso de pueblos indígenas. Por se... eso no quiere decir que no se haya usado la comisión. O sea, si se ha usado sobre todo en audiencias temáticas. Si hay varias audiencias temáticas que tienen que ver con derechos de los pueblos al territorio, ahí... El que tiene en relación con México ¿no? otro, otro mecanismo que se ha usado son las reclamaciones en virtud del artículo 24 de la, ante la Organización Internacional del Trabajo ese sí se ha usado en varias ocasiones por México que es el, la Organización Internacional del Trabajo donde está el 169 que o sea, es la casa digamos del 169 es una organización tripartita que quiere decir que están representados las empresas, los gobiernos y los sindicatos ¿no? no hay representación de los pueblos indígenas ¿no? porque no, no es una instancia, tampoco es la instancia correcta o adecuada pero aquí está el 169 entonces, ¿qué han hecho los pueblos indígenas para poder acceder a ese, a ese mecanismo? ¿no? usar un sindicato entonces, por ejemplo, concedió la reforma constitucional del 2001 se usó el sindicato de la jornada y el de la UNAM para presentar reclamaciones en virtud del artículo 24 por incumplimiento del convenio 169. Y eso tiene, tiene varias recomendaciones México en relación, primero, a los informes que hace... Se tienen que hacer informes cada cinco años, México hace su informe y tiene recomendaciones. Y tiene las dos recomendaciones por reclamación que se le hicieron eh, en virtud de la reforma constitucional. De hecho, es parte del contenido del derecho a la consulta, se desarrolla en primer lugar por esas recomendaciones. Es, después de ahí lo han usado la corte interamericana, lo usó la corte mexicana pero digamos es de los primeros casos que desarrollaron el contenido del derecho al consumo. otro tiene que ver con el uso de relatores y procedimientos especiales ante la ONU también México, pues el, la, la relatora de, el relator y la relatora de pueblos indígenas ha estado en México por lo menos tres, en tres ocasiones y hay dos recomendados, documentos de informe país de los relatores que hablan sobre la situación de los pueblos en nuestro país eh, la, la, la, la delegación de la Unión Europea, otra las que se usan la carta de embajadas y la interrupción directa con las empresas. No, mm, eso no. Ah, eso no. <risa> eh, más o menos esos son los mecanismos que se han, que se han utilizado, no sin antes pues, pensar un poco en los obstáculos, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos a los que los pueblos se enfrentan cuando usan estos mecanismos, ¿no? Eh, yo creo que uno, un primero es, tiene que ver con encontrar, pues, quien los quiera representar, ¿no? No existen muchos abogados que estén trabajando, que litiguen casos de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, Reconoce, primero encontrar un una abogado que los que los pueda acompañar. ¿no? Eh, sí puedes encontrar abogados que quieran llevar los casos, pero no con un proceso de organización política. ¿no? Y nuestra experiencia, por lo menos en el caso mío, que yo he trabajado muchos años en el litigio, es que hay dos, dos maneras ¿no? de, de llevar esos casos. Una es un abogado que puede llevar los casos sin... Que eso implique un proceso de organización comunitaria y otro que es llevar el caso junto con la comunidad que la comunidad sepa exactamente qué es lo que está que qué, qué, qué está enfrentando qué está demandando cuál es el proceso y eso implica mucho trabajo en la comunidad ¿No? esa diferencia este, puede ser una diferencia de años pero finalmente nos hemos encontrado que si ese, sin ese proceso de organización comunitaria Normal, te puedes encontrar con un caso jurídicamente exitoso o sea que llegas a una superdecisión en donde se dice este proyecto no se hace o este proyecto se cancela o esto se tiene, pero no tienes organización que lo haga mal eso, ¿no? tienes una muy buena sentencia pero no tienes un pueblo que diga vamos a ejecutar entonces nosotros preferimos pues que sí exista también el trabajo con la comunidad que la comunidad se entere que incluso se vuelvan gestores, ¿no? Nosotros, bueno, yo cuando llevo algún caso, siempre tratamos, primero que las autoridades, los que van a firmar el proceso, los que llevan el, los que llevan el, el juicio, entiendan que están demandando, sepan a que, ante qué juez, vayamos juntos a hablar con el juez de distrito o con, el, con los magistrados, encuentren, sepan exactamente dónde está el juzgado, que ellos mismos pueden hacer la gestión de copias, de pruebas... Esa es una de las de las dificultades. ¿no? En, hacer ese proceso es, por, por, lo menos, por supuesto, po, mucho más, eh, más complicado y, más, y lleva más tiempo. Otro tema tiene que ver con las pruebas. ¿no? Normalmente las pruebas para este tipo de casos son pruebas costosas. ¿no? Y los pueblos no siempre tienen los recursos para pagarlos. ¿no? Demostrar que una que un aerogenerador en una comunidad tiene efectos en el medio ambiente, en la salud, incluso en la salud eh, física, pues eso implicaría pruebas que no necesariamente se pueden pagar, ¿no? ¿Cómo demuestras que el, el ruido del aerogenerador <coughs> espanta a las aves y que esas aves también a las abejas y que eso a la larga se va a ver, va a afectar la polinización? ¿Todo ¿Eso o que, o que afecta a la salud porque el ruido constante finalmente afecta el oído y eso eh, tiene repercusiones en la salud física. Esas demostraciones son luego complicadas de, de tener, ¿no? O sea, man, man, el tema de pruebas siempre es como una de las de las complicaciones. Sí. Otra es lo largo que pueden ser esos procesos. O sea, ustedes se imaginan el caso de Teposán o, o Bancos, que tuvieron, desde que Bancos inició su procedimiento hasta ahora, sí. siete comisariados, ¿no? Siete comisariados de bienes comunales eso es una dificultad porque imagínense que de repente se elija un comisariado que no que no esté de acuerdo con la defensa o que le lleguen al precio ¿no? que lleguen a, a, a obtener y que se desista de la demanda y eso ha pasado en otros casos ¿no? que tienes tú, va muy bien el juicio la comunidad elige un comisariado a favor del proyecto de la empresa y se desiste de la demanda ¿no? eso le pasó recientemente a un, a un compañero en, en Sinaloa, ¿no? Ya tenían la eh, contra una planta de amoníaco ya tenían la sentencia tenían la... bueno, no tenían la sentencia pero sí tenían la suspensión, tenían la suspensión eligen nuevo, nuevas autoridades y las nuevas autoridades están a favor del proyecto, entonces eso también es una dificultad, porque lo que sucede en muchas ocasiones es que eso genera división comunitaria, ¿no? Así como en la misma comunidad hay todo un grupo que se opone o que no quiere el proyecto en ese mismo sentido hay todo un grupo que sí quiere, ¿no? Y uno de los efectos de los megaproyectos o de estos proyectos pues es la confrontación en la comunidad. Siempre vas a encontrar gente que sí está a favor y gente que está en contra. Hacer un una acuerdo entre esas dos misiones luego no es, no es tan fácil y sobre todo pues eso dificulta los procesos de defensa jurídica. Otro de los obstáculos tiene que ver también con el hostigamiento, ¿no? la criminalización. Muchas veces quienes presentan los, las demandas en un principio pues son hostigados, son criminalizados, son amenazados. Y entre las cosas que se dice, pues, es eh, quítate del juicio, desístete del juicio, porque eh, nos si no te quitas te vamos a matar, ¿no? Y, o vamos a desaparecer a tu familia. Y se ha hecho, ¿no? Muchos de las personas que iniciaron juicios, eh, finalmente luego son... tienen algunas consecuencias, pues, en su, en su seguridad tienen que, que moverse donde viven o tienen que tener medidas cautelares para poder seguir llevando el procedimiento y eso también se repite con, con los defensores ¿no? con los abogados, con las, con la gente de las comunidades que, que les acompaña otra de las dificultades tienen que ver también con las condiciones de asimetría de poder ¿no? o sea la, una esa es una dificultad constante no las empresas normalmente tienen contratan abogados así de pues así, que tienen sus oficinas en reforma, que son siete abogados, que pueden esos mismos tener muy claro todo el procedimiento. Y normalmente las comunidades pues contratan a uno, y dos, o cuando tienen suerte, a una organización de la sociedad civil, ¿no? Entonces esas condiciones en los juicios se ven, ¿no? Se notan mucho. Y, sobre, y otra dificultad tiene que ver con las consecuencias o con los efectos que hasta ahora han tenido muchos de los procesos de, de defensa, ¿no? la corte y los jueces han encontrado el mecanismo de respuesta que tiene que ver con la consulta y entonces casi siempre, aunque los pueblos demanden otra cosa, demanden autonomía, libre determinación, territorio, principio precautorio, que se reconozcan sus autoridades tradicionales, finalmente el, como que ya se aprendieron el guión de la consulta, y entonces la respuesta es, bueno, está bien, tiene razón, consulta, consulta, consulta. Incluso con pueblos que no demandaron consulta, ¿no? hay un caso en Yucatán en donde el agua dijo voy a cuidar que ningún párrafo de la, de la demanda de amparo es un, es un caso contra una eh, planta eólica también que ningún párrafo de todo el amparo aparezca la palabra consulta ¿no? entonces le dio un, así una, un buscador a la, a la demanda la última revisión fue que no existiera la palabra consulta en ninguna parte de la demanda y sin embargo la respuesta del juez fue consulta hay otro caso también en donde el, el, el abogado pedía todo menos consulta, ¿no? Que es un caso contra un acuerdo, el ASPI, que es un acuerdo en Yucatán. También ellos dijeron, no queremos consulta, queremos que se reconozca la libre determinación autonomía y territorio del pueblo, de los pueblos a decidir. Y aún así, o sea, se declara la nulidad del acuerdo, pero se manda esta consulta. Entonces ahorita esa es una dificultad que muchos de los abogados que litigan estos casos... Y las comunidades que llevan estos procesos se están enfrentando, que aunque no pidan consulta, se les está otorgando consulta. Nosotros recientemente el último, y ya con eso concluiría, el último amparo que presentamos es un amparo en contra de los decretos de Peña Nieto, de, de reservas de agua. Entonces acompañamos al elegido Paso de la Reina en Oaxaca para que presentara ese recurso de amparo. Eh, y también cuidamos que el tema no fuera consulta, sino territorio y derecho al agua, ¿no? Decíamos que se reconozca el territorio y el derecho al agua que tiene la comunidad de manera preferente a cualquier otra comunidad. Eh, ellos tienen un río ahí muy grande y siempre han hecho uso del río. Y bueno, el juez dijo, sí, sí, tienen razón, se sus que se suspendan los decretos, que no se apliquen, eh, pero que se consulte", ¿no? Y bueno, presentamos un recurso porque dijimos, pues, primero, eh, y además solo sobre cosas, no hablo, no hablo nada de territorio ni de, ni de derecho al agua, ni de acceso preferente a los recursos naturales. Entonces, aunque ganamos el amparo, digamos, que la primera sentencia nos dio la razón y dijo, sí tienen razón, se violó el derecho al territorio, presentamos un recurso de revisión, también porque las comunidades así lo quisieron, ¿no? Fuimos, fuimos a hablar con la comunidad, y dijimos, aceptamos este triunfo como, o pues, esta sentencia que parece un triunfo o les presentamos un recurso de revisión diciendo que no estamos de acuerdo con lo que ellos eh, decidieron. Y al final la comunidad dijo, no, es que no queremos consultar, porque a quién se les va a consultar, mismo que damos a nosotros, y somos 18 comunidades afectadas. Entonces hay que decirles que no queremos consulta y presentamos el recurso, a ver qué pasa. Pero eso es lo que otra de las dificultades a las que nos estamos enfrentando, ¿no? que ya le encontraron el nudo y ahora todo quieren que sea... A partir de consulta que finalmente llevan a los pueblos a un estás. ¿no? Pues yo ahí la dejaría, no sé si quieren. Si van a hacer, ¿Empiezan a sol solo o hacemos las preguntas? Este se fue, a con los baños, o entonces. Sea, ¿Sí? ¿Sí? Para, para no perder el. Ahí ya está. Eh, pues bueno, pues primero muchísimas gracias por compartir, eh, muy interesante esta parte de la supervivencia.